¿Puede acaso un inquilino terminar un contrato de arrendamiento por las graves dificultades económicas que se le presentan en virtud del pánico que tienen las personas y las medidas que están tomando los gobiernos para mitigar el problema del coronavirus? El día de hoy vamos a revisar el impacto del COVID-19 en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana y de local comercial. Si tú eres inquilino, propietario, inmobiliaria, compras o vendes inmuebles,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 Este video está motivado por dos cosas. La primera es una pregunta buenísima que me hizo una inmobiliaria. Más adelante comparto la pregunta. Y la segunda motivación es la última decisión administrativa que se tomó en Santiago de Cali, Colombia, respecto de cerrar las discotecas. La pregunta me la formula Julián Lozada de la inmobiliaria Buga. En Buga, en el departamento del Valle del Cauca, existe un centro religioso muy grande como es la Basílica del Señor de los Milagros. Buenas tardes Leonardo, por favor un video para saber si el tema del coronavirus puede afectar los arrendamientos. Yo tengo varios arriendos en la zona de la Basílica del Señor de los Milagros y sé que el comercio se va a venir abajo en Semana Santa. Bueno, tenemos que Cali es una ciudad catalogada como la capital mundial de la salsa. Así que discotecas es lo que hay en la ciudad de Cali. Es decir que esta pandemia sí va a traer repercusiones económicas que van a determinar mucho el comportamiento del, o la ejecución de los contratos de arrendamiento. Ahora vamos a ver si es posible que los arrendatarios puedan pedir terminaciones de contratos de arrendamiento tomando como justa causa esta dificultad del coronavirus. Hay un artículo en el Código de Comercio en Colombia que probablemente nos puede ayudar a resolver esta situación. El artículo 868 del Código de Comercio, como ya había dicho, nos dice que cuando existan circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato por una de las partes en grado tal que resulte excesivamente onerosa para esta parte podrá pedir la revisión para que un juez determine si es posible rebajar el precio o si es necesario terminar el contrato y aunque a primera vista este artículo pareciera encajar en la dificultad que tiene un inquilino no se puede tomar a la ligera. De manera personal pienso que este artículo no aplica para que el inquilino pueda deshacerse del contrato de arrendamiento, porque al igual que el inquilino, el arrendador o el propietario también es un afectado por el problema económico derivado del coronavirus. Es decir, que aquí todos sufrimos los problemas. Pero si de todas maneras uno quisiera intentar, bueno, yo sí me estoy viendo más afectado que usted arrendador tendría que hacerlo a través de un proceso declarativo para que un juez sea el que determine si hay lugar a la rebaja del canon o a la terminación del contrato. Es decir, esto no es de oiga, señor propietario, yo me veo perjudicado, ahí le dejo el inmueble. No, esto no es así de sencillo. Requiere un trámite judicial. Para tener una mayor comprensión de cuándo sí se puede invocar el artículo 868 del Código de Comercio, vamos a ilustrarlo con dos ejemplos. El primero de ellos, un propietario que alquila su inmueble en 100 pesos. Ustedes saben que cuando uno va a alquilar un inmueble, uno costea cuánto es lo que vale tener ese inmueble allí para poderlo alquilar en 100 pesos. Pero al tiempo, al propietario le clavan una valorización altísima. Y esa valorización es por una obra que va a beneficiar al arrendatario. Como pueden ver, el, arrenda el arrendador o el propietario se le aumentan los costos y el beneficiado es el inquilino. En estos casos es válido invocar ante un juez la posibilidad de que revisen los términos del contrato para aumentar el canon de arrendamiento de manera proporcional, equitativa y justa. El segundo caso es un inquilino que tiene un parqueadero, alquiló un inmueble para un parqueadero, pero la calle por donde ingresan los vehículos, de manera repentina, el alcalde decidió peatonizarla. Es decir, que no le va a entrar ni un vehículo a ese parqueadero. Como pueden ver en estos casos si sí existe una afectación de una sola de las partes, pero con el problema económico generado por el coronavirus el problema es de todos. En consecuencia los arrendatarios no tienen posibilidades de terminar el contrato de arrendamiento invocando dificultades económicas como si ellos fueran los únicos perjudicados. Y esto aplica tanto para local comercial como para vivienda urbana, no existe una justa causa de terminar un contrato de arrendamiento por problemas económicos. No obstante todo lo anterior, yo si quiero, o, la, o el motivo personal de, de hacer este video, va un poco más allá de la literalidad de la ley, y es la solidaridad, la comprensión y la necesidad en que todos salgamos adelante en, esto, en este momento en que el mundo está sufriendo una dificultad económica. Y por eso creo que cada caso hay que verlo de manera individual. Un inquilino en vivienda urbana se le acerca al arrendador y le dice, señor inmobiliaria, señor propietario, resulta que la empresa donde yo estoy trabajando tuvo dificultades económicas y en estos momentos se está pagando retrasado. En esos casos, lo que yo como propietario o inmobiliaria, lo que puedo llegar a hacer por colaborar es por lo menos esperar el pago de la renta. Pero ojo, esto tiene que ser acreditado. Para mí, como inmobiliaria, el inquilino tiene que llegar con el documento certificado de la empresa donde él trabaja, en donde diga que no le han pagado, que definitivamente eh, las dificultades económicas del coronavirus pues han llevado a retrasos. Esto es justificado. En el caso de un inmueble destinado para discoteca, ya sabemos las graves afectaciones económicas que vas a tener por tenerla cerrada durante 45 días. Propietario, apoyemos a estos comerciantes que también se ven afectados. Sabemos que durante todo este tiempo no van a recibir ingresos, así que bajémosle, bajémosle un poquito al canon de arrendamiento. A nosotros también nos conviene que el inquilino no se quiebre, porque nos interesa más tener un inmueble productivo, porque si el inquilino se quiebra... Vamos a tener el inmueble parqueado, desocupado durante mucho tiempo, así que tenemos que empezar a pensar en elaborar contra, perdón, adiciones o trocís a los contratos de arrendamiento. Como sé que van a haber muchos propietarios e inmobiliarias que se van a poner de acuerdo con sus inquilinos para apoyarlos en esta dura prueba económica que, que estamos afrontando todos, entonces voy a dejarles un otro sí, un modelo para que ustedes lo puedan utilizar y lo firmen para reducir un poquito el canon de arrendamiento. Ingresen a www.derechoinmobiliario.co en la publicación de este video, como un anexo encontrarán dicho formato. Este problema es de todos y entre todos tenemos que resistir. Y para salir adelante necesitamos de propietarios que entiendan que es mejor apoyar a sus inquilinos antes que se vayan de los inmuebles. Rebajémosle un poco el valor del canon. Porque si te vas a poner a pedir toda la penalidad que está pactada en el contrato, pues hasta te pagará la penalidad el inquilino. Pero vas a tener el inmueble desocupado por un buen tiempo. Ahora amigos, ¿sabe qué he notado? He notado que eh, pues somos una cultura en la que nos reímos de todo y tratamos de colocarle al mal tiempo buena cara. Pero esta, tomar esto como chistes, hacer tantos memes al respecto que ha hecho que las personas como que le bajen un poquito la responsabilidad que se le debe dar a cualquier tipo de dificultad porque no sabemos en qué momento todo esto termine en algo peor no le llevemos la contraria a las autoridades de salud, seamos respetuosos. De mi parte sí hay cosas que me parecen que son un poco exageradas pero yo no me voy a poner a asumir el riesgo de que pase algo peor por eso hay que cumplir con las recomendaciones mínimas de cuidado que están circulando por, por los medios formales de comunicación pero sobre todo como ciudadano debo acatar todas las instrucciones que los gobiernos a mí me están impartiendo otra cosa amigos. Esto de lavarnos las manos pareciera que estuviera de moda, cuando debe ser algo inherente a la condición de ser humano. ¿Cómo es posible que tenga que pasar lo que está pasando para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que ser responsables con el cuidado y la higiene de nuestras manos? Yo he visto en los aeropuertos gente inclusive muy encorbatados y todo, sin lavarse las manos después de que usan el servicio. Las personas en las discotecas, los taxistas que uno ve parqueado haciendo sus necesidades, sí, Todas las personas, todos tienen pecados, todos tenemos pecados, pero hay que lavarnos las manos no por la situación actual, sino porque es obligatorio, es respeto para las demás personas. Hay que cuidarnos, hay que cuidar mucho a los abuelitos. Recuerden que es la población que más fácil le puede dar o pegar durísimo esto del coronavirus. Señores inquilinos, señores propietarios, inmobiliarias, entre todos nosotros vamos a salir adelante. Apoyémonos. Está bien que los inquilinos no tienen justa causa para terminar los contratos de arrendamiento, pero a nosotros como propietarios y como inmobiliarias sí nos interesa que los inquilinos puedan superar estas dificultades para que permanezcan ocupando los inmuebles y ese inmueble pueda ser rentable. Si a ti te parece que lo que hemos dicho en este video es pertinente con la situación o, o, o que se atempera las dificultades que están ocurriendo con el coronavirus. Te agradezco tus opiniones en la cajita de comentarios. No te olvides suscribir a este canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Suscribe ah no, ya, eh, y sígueme en Instagram por favor y nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario. Y hablando de abuelitos a los que hay que cuidar, el día de hoy me he desplazado hasta el municipio de Jamundí, muy cerca de Cali, donde queda la Fundación Cotolengo del Padre Ocampo, donde cuidan unos abuelitos. En esta fundación se reciben donaciones, zapatos, ropita, eh, medicinas que no estén vencidas y las pueden traer en cualquier momento. Simplemente tocan la puerta, las entregan y listo. Cuidemos a nuestros abuelitos, cuidémonos nosotros mismos y verá que esto del coronavirus va a superarse rápidamente. Un abrazo para todos y que estén muy bien, chao.